¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y en este vídeo nos vamos a dedicar a crear nuestro propio servidor FTP en Ubuntu Para comunicarlo con nuestra máquina real, en este caso la mía es Windows 8 A partir del programa Filesila Client, que ahora os lo mostraré Filesila Client es el programa este que vais a ver ahora Lo voy a enseñar, este de aquí Que para instalarlo debemos ir a Google, en esta página de aquí, os, ya os dejaré el link en la descripción, y hemos de darle a Download FileZilla Client, aquí está para la server, pero esta no, va a ser la client, es, veréis que es una, es una instalación sencilla y rápida, no tiene complicación, pero después de esto vamos a crear nuestro servidor, vamos a nuestro Ubuntu, Vamos para allá, eh, hemos de poner el comando siguiente, apt-get-install-vsftpd, que es el nombre del paquete que queremos instalar. se nos pondrá a instalar, esto tardará unos segundos, y cuando veamos un, que ponga process, significará que nos ha instalado correctamente. A ver si lo vemos, aquí está, ¿veis? El process y un número, process y un número, después de esto vamos a editar ese fichero del de paquete, será, vamos a ponemos nano, barra, está en etc, vsftpd.conf, se nos abrirá este fichero, que es donde aquí está para editar el servidor, Tendremos que ir hacia abajo para encontrar esto que veis aquí. Anonymous Enable Yes, Local Enable Yes, Write Enable Yes. Esto es lo que debemos tocar. Anonymous Enable Yes, no está, veis que no tiene una, una almohadilla, no está comentado. Esto permite a, a que todo el mundo pueda leer los archivos, tenga derecho de lectura local enable que para nuestro servidor le hemos de quitar permite como pone aquí en inglés descomentar esto para permitir a los locales usuarios que se entren y permitan pues lo que vamos a descomentar ahora write enable yes lo descomentamos para que permitan eh, a, eh, subir archivos eh, eh, cogerlos eh, poner eh, comandos de ftp o sea es más derecho. Eh, Anonymous tenía el derecho de lectura. Con locally write tenemos derecho de, de edición. Guardamos el archivo. Salimos. Reiniciamos el server. Service vsftpd restart. O sea el process, se reinicia perfectamente. Vamos a nuestro filezilla. Aquí lo tenemos aquí, y ponemos para servidor nuestra IP, la mía es 168.1.7, nombre, nombre de usuario anónimo, vamos a ver el primer usuario, el que, el que sería solo de lectura, un puerto el 21 mismo, y vemos que se ha instalado correctamente, el problema es que aquí no vemos los archivos, no, solo tenemos acceso de lectura, o sea, Vemos los archivos que habrían, pero en este momento no hay. Eh, pero no tenemos edición ni para subir ni para, para modificar. Vamos a hacer lo mismo ahora con el de el local enable. Que sería 0K, que es el nombre del servidor. Contraseña 0 por ejemplo. Puerto el 21 mismo. Conexión rápida. Esto es abortar. Pues si habéis puesto una conexión antes, que es la de la antigua. Para renovar. Como veis, si nos ha conectado. Y aquí vemos lo de nuestro servidor. ¿Veis? Aquí vemos nuestro servidor. Vamos a crear, por ejemplo, aquí un fichero, crear un documento, documento vacío, eh, prueba. Y vamos a nuestro file, filecina en escritorio, prueba. Y esto es todo. Se puede hacer a la inversa también y se vería igual. Y esto es todo este vídeo. Eh, hasta la próxima y nos